Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cómo enderezar una fotografía de manera muy sencilla en Lightroom. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo que te voy a enseñar hoy es a cómo enderezar una fotografía de manera muy sencilla. Para esto nos vamos al módulo de revelar, teniendo nuestra foto seleccionada, nos vamos a esta herramienta y nos vamos aquí a donde dice ángulo. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera de esto es la manual que es con este slider dándole hacia la izquierda o hacia la derecha o agregando algún valor manualmente. Y la segunda, que es la que yo más te recomiendo, es cogiendo la herramienta de enderezar y diciéndole desde dónde hasta dónde va nuestro ángulo en la fotografía. De esta manera, una vez esté hecho esto, le damos aquí en hecho. Como sé que este video te ha sido de mucha ayuda, te dejaré otros videos que también te pueden interesar bastante. Como sé que este video te ha sido de mucha ayuda te estaré dejando aquí mi canal y más contenido para que puedas ver.